¿Qué tal? ¿Sí que necesita? ¿Querés llegar al museo? A ver, ahí está. acá eh, pues, Y mira, es por acá. Derecho, más o menos 6, 7 6. 6. ¡Guandras! ¿Para allá? ¡Derecho! Bueno, se al lado de San Miguel ¿Sí? ¿La ¿Puedes ayudar? Sí. Gracias, gracias. Hola, ¿qué quieres invitar? ¿A dónde? Ah, a la legislatura. ¿Intercribo? No, ¿está? calle Avenida Libertador. De ahí doblas a la izquierda, a la izquierda. Dos cuadras al oeste, De ahí está la legislatura. ¿Más o menos? Buen día, chicas, pasen. Buen día. Permiso. el asiento, por favor. Soy, Soy Mabel, oro de plata. Eh, bueno, nosotros venimos por el anuncio. Eh, mi nombre es Laura, eh, él es Andrea. Eh, bueno, veníamos a ver qué eh, requisitos eh, y qué encierra el trabajo. Eh, el horario de trabajo es de 7 y media a 2 de la tarde, es el horario en el que yo me ausento. Eh, bien. Van a tener que cuidar a mi pequeño. Este es mi pequeño para que lo vayan conociendo. Y tienen que hacer todas las actividades que respectan a él sí. Darle de comer y limpiar todo lo que él ensucia y cuidarlo, por supuesto. Eh, ¿Ya han tenido experiencia en algún otro trabajo? Sí, con respecto a mí he tenido poca experiencia. Eh, he cuidado eh, a chicos solamente. Eh, con respecto a ella... Déjame a ver que, que me cuente un poquito de ella. es eh, es sorda, es pero bien. con respecto a lo que bien. es la experiencia, es, eh, tiene mucho más experiencia. Que bien, la... ¿estos son sus currículums Sí. Bien, me los van a dejar y yo los voy a analizar y bueno, eh, ahí vamos a ver quién, quién se queda con el puesto, así que yo en estos días las, las voy a estar llamando, eh, las llamo. Y bueno espero que anden bien y nos estamos comunicando chicas hasta luego no, gracias chao hola corazón hola mami no sabes te cuento vinieron las chicas en la entrevista una chica sorda vino sorda sí y cómo va a cuidar al niño no sé no Creo que voy a contratar a la amiga. Y sí, es lo más conveniente. Y sí, no se puede contratar a una sorda, ¿no? ¿Hola? Hola, ¿y? Sí, sí, soy yo. Sí, y mi amigo. Sí, y mi amiga. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Yo sí que... Pero vos no. Thank yes. tienen uno De dificultad para resolver los ejercicios que ustedes. Acuérdense que su compañera es especial, chicos, tengan un poco de conciencia. Es sí, sí, sí. profe, pero ella es... es sorda, no es tonta, pero es ha... especial. No, no, no, no, no, no, no, no, Hola, yo soy sordo. Yo quiero contarles tres temas. Es muy difícil para un sordo la situación en la escuela. Necesitamos intérpretes para aprender. A mí me pasó que un profesor no quería explicarme porque pensaban que el sordo era difícil, pero el sordo sabe, es muy inteligente el sordo. por ejemplo el trabajo, el trabajo que difícil yo por ejemplo repartía muchos currículos y sentía que habían límites en todos lados pero de los oyentes yo veía que a mis primos, a mi familia le decían que sí cuando repartía currículos y a mí que no yo creo que la sociedad se dé cuenta y mostrarle a la sociedad mi experiencia cuando yo nací vi que era difícil que él solo tenía muchos límites de los oyentes por ejemplo quiero que la sociedad se dé cuenta y abra sus ojos la sociedad, el gobierno, el intendente todos se den cuenta y entiendan de que el sordo puede, que ayuden a los sordos yo soy los sordos como sufren que necesitan y quieren hacer cosas quieren trabajar, quieren crecer Los sordos no son eh, ignorantes, o pobres, o sordito mudo, no, no son así. Los sordos tienen mucha capacidad de hacer cosas, por ejemplo, panadería, o estudiar, son muy inteligentes. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes puedan abrir sus mentes. Muchas gracias a todos. ¿Las personas con discapacidad tienen ley? Mm, más o menos. ¿Vos sentís que la ley se cumple? No, no se cumple. ¿Por qué? Siento que los papeles de la ley están archivada Por ejemplo, el intérprete en el televisor está muy chiquito y el sordo no ve nada. Necesita que el intérprete, el cuadro del intérprete sea un poquito más grande. Por ejemplo, los ciegos, las personas con, con silla de ruedas. Es importante que tengan el puente para poder pasar en la vía pública. No se cumple la ley. sordo, ¿cómo te comunicas con un oyente? ¿Cómo me comunico, por ejemplo, haciendo teatro o hablando claro, escribiendo, mostrando, buscando la forma y mostrando con mi teléfono, buscando la forma? El oyente no sabe lengua de señas, ¿cómo se comunican con vos? El oyente no sabe cómo comunicarse. Es. Yo les explico que deben hablar suaves o claro, o a través de un papel también. Por ejemplo, hay dos tipos de oyentes para mí. Uno que es más malo, digamos, que nos ve y se va, se pone nervioso, por ejemplo, y no nos quieren hablar o no nos dan viola. Y yo, por ejemplo, le pregunto a algún un, un oyente, por favor, que me explique un lugar. Yo les explico, tratar de hablarme eh, haciendo teatro con las caras, en un papel, yo les explico que, que pueden y hay algunos oyentes que sí lo hacen, hay algunos oyentes buenos, que por ejemplo no, no saben hacer muy bien el teatro pero me lo escriben en un teléfono, en un papel, diferentes formas.